Las estrellitas Virgelina Rendón Torres nació en Venecia, Antioquia el 17 de marzo de 1936 sus padres se llamaban Rafael y María Jesús quienes tuvieron cinco hijos de los cuales Virgelina era la menor de 8 años de edad su familia la trajo para Medellín y un día cualquiera estando cantando en la cerca de su casa con unas amigas y su hermana Rosa pasaron dos señores con unas guitarras estos se sorprendieron con sus voces, se pusieron a escucharlas y después les preguntaron ¿Ustedes han llegado a grabar? ¿Grabar? ¿Y qué es eso? Las voces de ustedes en un disco. Estos señores eran Miguel Echeverry y Octavio Sánchez, músicos que tenían vinculación con las cajas disqueras, quienes preguntaron después de volverlas a escuchar ¿Cuál de las dos está haciendo la segunda? Y ni Virgelina ni Rosa lo sabían. Pues ellas cantaban intuitivamente y nada sabían de voces, de tonos y todos esos secretos que tiene la música. Ellas cantaban así, porque les nacía así y no tenían ninguna escuela. Estos músicos las llevaron a Disco Silver, donde inmediatamente las aceptaron, pero las pusieron a cantar al revés. Virgelina, que hacía segunda voz, pasó a ser primera, y Rosa, que hacía primera, pasó en, en la segunda. Como la esposa de Rosa se puso a las presentaciones musicales de esta, al fin no grabaron, ahí fue cuando Virgilina unió su voz a la de Maruja Aristizabal e hicieron la primera grabación, todo por ella y entrando a cantinas, aproximadamente en 1954. Cuando estaban haciendo esta, algunos músicos salieron a un patiecito y uno de ellos dijo qué noche tan linda y tan llena de estrellas y otro agregó las estrellitas así se van a llamar este par de muchachas esta grabación no gustó mucho entonces decidieron buscarle otra compañera la virgelina uno de estos señores conoció una muchacha que también cantaba y fueron a visitarla pero no la encontraron allí solamente estaba su hermana margarita giraldo que aún se llamaba lidia méndez quien sugirió que entonces la pusieran a cantar a ella, ensayaron e inmediatamente se acoplaron. Fueron acodiscos en 1954. La primera grabación fue Ausencia, y de allí comenzaron una gran serie de grabaciones con canciones como Las Rancheras, Ilusión Marchita, Cuando Te Quise, No Fuimos Felices, Por Eso Cantinero, Te Vendiste, Y Lo mismo Me Da, y Los Corridos Mariposa, Consentida, Llorando por amor, lejos de tu amor, la monja rebelde, vi y maldad, tengo suerte desde que te fuiste, cartas con sangre, amor de mi vida, mis brazos te esperan, mil palomas, ratos de amargura, noche de marzo, una carta a mi chata, lío grande, el hijo malo, lloró mi pena, los altares, madre abandonada, lejos de me iré, cariñito de mi vida, vuelve palomo y adiós, adiós. En esta primera etapa las estrellitas no hacían presentaciones en estadios o sitios públicos. Incluso en cierta ocasión le resultó un viaje para México, pero a Margarita no le permitieron hacerlo. Esta formación de las estrellitas duró ocho años. Posteriormente Virgelina, con la co colaboración del maestro Tomás Borbano, unió su voz con la de Esther Pérez, constituyendo un dueto de mucho éxito en la canción mexicana al estilo antioqueño llamado Las Gaviotas ya referido en otro capítulo estas se llamaron así porque llegó una acetato de México para ser grabado por ellas y precisamente era el corrido Gaviota Traidora entonces alguien dijo pues como no tiene nombre pongámosla Las Gaviotas y así se quedaron durante 28 años la tapa de las estrellitas la hizo Virgelina Rendón con Alcira Jaramillo con quien grabó también Te Lloraré y Estoy Enamorado ellas se presentaron en muchos sitios nocturnos de Medellín e incluso actuaron durante cuatro meses en restaurantes y estaderos de la ciudad de Nueva York. Posteriormente, Virgelina y Amanda Giraldo se presentaron como las estrellitas, pero no hicieron ninguna grabación.